Este, yo... Yo hago la voz de Dory. Ajá. Bueno, ya me reconocieron, ¿verdad? Eh, bueno. ¿Dónde están todos? Buscando a Dory. Ah. ¡Ah! Un momento. Eso parece un reto divertido. Hey, ¡Dory se perdió! ¡Hay que buscarla! ¿Dónde están todos? ¡Trabajemos juntos! ¡La podemos encontrar! Yo quiero que me cuentes, aparte, ¿cómo fue que la película se llama Buscando a Dori? ¿Cómo fue que tú encontraste a Dori? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Hiciste casting? ¿Hace ya tantos tanto años? Sí, bueno, de esto tiene desde hace 13 años, ¿no? Que se sí, que salió signo. Buscando a Dori. Este, te llaman como actor de doblaje para que grabes el trailer. Pero de antemano, o sea, tú sabes que a lo mejor va si grabas el tráiler, pero a fin de cuentas un satal es llamado para los papeles principales. Y yo, por disciplina, fui y grabé el tráiler. Hubo un segundo tráiler, me parece, y después un tercero. Y entonces evidentemente dije, bueno, bueno, pero pues finalmente yo, pues van vale, a llamar a alguien, vale, ¿no? A consuelo duval o a alguien conocido realmente. Este, pero bueno, de repente, un día me hagan y me dice, pusiste pues sí, Perfecto. ¡Perfecto! Tuve en Perú la oportunidad de hacer un doblaje, que evidentemente es totalmente diferente. Y ahora me tocó hacer la voz sobre la voz de la actriz norteamericana. Entonces, lo más sorprendente de todo es que en todos los idiomas que se hicieron los doblajes para Buscando a Dory, tenía que lip-sync cuadrar con, con el idioma. Entonces, es algo que me sorprendió profundamente. Sin embargo, pues no deja de ser Disney. Y la gente que trabaja para Disney México es gente súper valiosa. O sea, el director te va marcando las cosas. Yo le decía, oye, ¿no soy yo como robot? Eso quiero. Y cuando lo ves, es otro mundo. Tienen una magia particular. ¿Está tu familia? Sí. Bailey, úsate con localización. Uh, es absurdo. Bailey. Perdón. Fue el que reencontrarse con, con Marlene, precisamente. Eh, en el caso de Nemo, desde siempre se dijo que iba a haber una segunda parte. Pero pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y hay un momento en el que dice, ya no van a hacer la segunda parte. Mm. Y 13 años después... Es una realidad. Es increíble, ¿no? Incluso el año pasado, a principios del año pasado, que me decían, ahí viene ya, y dices no, pues hasta no ver, no creer. Porque hay muchos proyectos que se quedan en la bolsa, ¿no? Y ahí te quedas esperando y nunca llegan. Y vamos hoy hasta que grabamos y hoy es un hecho, ya está la película, ya se va a estrenar. Entonces es muy bonito, es toda una sorpresa, es el personaje de mi vida. ¿Algún momento en específico que recuerdes así, que haya sido muy muy impactante durante la filmación de, de este doblaje? Así un, una anécdota que tengas que digas, wow, o sea, esto fue lo que marcó el que haya hecho Buscando a no, pues es que cuando fui a hacer el casting eh, me pusieron a Dory y yo parecía fan de Closet. Bueno, muy muy honesta porque fue... ¡Dory! ¡Dory! Y casualmente pasa lo mismo porque ya no la había visto en persona. Entonces cuando dije, oye, ¿me permitirían escuchar la voz de Patricia, por favor, que es Dory? Ay, no, no, me enamoré. Les dije lo que quieran, cuando quieran. Pero incluso si no hubiera sido Destiny, que les agradezco, lo que hubiera sido ser parte de una película... Infantil, que aporta, que te ríes, que, que te ilusiona, que te enseña, ay, pues no tiene precio. Yo estoy muy agradecido. ¿Algo importante? ¿Algo importante? ¿Qué? ¿Algo sobre una almeja o.? No. ¿Una ostra? No. ¿Molusco? No. ¿Algo más? No, no, no. no. Que, que sí extrañé muchísimo esa parte de, de Dory, de buscando a Nemo, porque es cierto, ahora se vuelve melancólica, ¿no? Ya tenemos a una Dory que que empieza a recordar y entonces empieza a tener emociones, sí, ¿no? sí, sí. se despiertan sus emociones y, eh, y a lo mejor ya no anda por la vida diciendo este si sí, nada, fíjate, derrota que hay que hacer, nadaremos, nada, nada, y de ahí nace nada. <risas> y aquí realmente ella eh, quiere hacer algo más que nadar. Sí, quiere encontrar a su familia. Quiere encontrar la raíz y creo que ese es finalmente. A fin de cuentas lo que todos queremos, ¿no? Encontrar a ¿En el... dónde venimos. Sí. Y cuál es nuestra raíz y, y, y la familia, ¿no? Pues no somos islas ahí como que yo solo acá en Hermitaño, No Es cierto. Buscando a Nemo, creímos, el papá, el Marín, yo, creíamos que, que, que Nemo no era capaz de, de protegerse a mm -hmm. que necesitaba protección. Y al final vimos que Nemo, es capaz de, de, de proteger a otros compañeros pescados, no Pe peces, no pescados todavía, no es, es capaz de proteger a otros peces, es capaz de salvar y rescatar y con la inteligencia enseñarles lo que aprendió a, a, a escapar a todos y a regresar a casa. O sea, vimos que Nemo, Simplemente tiene una, ala más, una aleta más chiquita, pero su cerebro calciera. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Yo digo que tome a dos y luego a casa. Yeah. ¿Qué? no hablen serio! La dirección de acá, yo llegué hablando cetáceo desde el principio y el director me dijo, sí, sí, sí, sí, habla cetáceo, tú lo enseñaste. Pero vamos a darle una particularidad. A mí me gusta que tengan algo diferente. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? que a ella se le olvida hablar cetáceo, como a Dory se le olvidan las cosas, entonces de repente dice, ah sí, porque... ah, sí, porque yo hablo cetáceo, pero es un poco como operístico y le da una particularidad, me parece que escoge perfectamente Disney a la persona o a las personas que involucra en Disney México para los doblajes, para las direcciones y para todo. Y bueno, yo que te digo, les echo puras porras porque quiero más. ¡Ay, sí! que tiene Dory es que nos atrapa en, en nuestros instantes no pensados, sino los instantes que nos vienen a la vida todo el tiempo, ¿no? Las, top, las emociones, las sorpresas, la alegría, ¿no? Hasta la, la tristeza, la desesperación. Sí. Yo en esta película puse ver como mucha desesperación por su parte. Yo decía pobrecita, ya, ya que se acuerde, ya que los encuentre, porque, o sea, es que eso te transmite mucha desesperación. Mira, van a ver una película, es una aventura eh, en la que los mismos valores los vamos a reforzar. Estos valores de, de amor. Estos valores de, de protección, estos valores de entrega, es lo que van a ver en la película. Eh, este mismo, yo, yo me preocupo por mi hijo, pero un ser humano que se puede preocupar por su hijo, se puede preocupar por los amigos, eh, se puede preocupar por la vida. Eh, si a ti, como joven mexicano, no te importa lo que pase en las calles, pues no te importa nada. Hola, soy Dory. Soy Hank. ¿De dónde vienes? Es una larga historia y sinceramente... Ya la olvidé, sufro de falta... de Memoria de Corto Plazo! Para jugar un poquito con su voz, nos podría a lo mejor hacer las voces de sus personajes más icónicos de, de que va dirigido hacia los niños, el caso del de alcalde de Saltadilla, a lo mejor de, del dueño de Coraje mes de saltadilla, el alcalde de las chicas superpoderosas les trae un saludo de bombón, burbuja y bellota. O, oh, decimos, recuerda mi voz, es la de Wolverine, de los X-Men, de los dibujos animados de Marvel. Ay, dolor, ya me volviste a dar. O, oh, podría ser, ¿qué onda, mis cuacharas? Sí, mi voz es la de otro, el chofer del camión de los Simpsons, el de la greña y los audífonos. Uy, oh, oh, oh, me duelen los oclayos! O, oh, puede ser otro, otro viejito, ¿no? ¡Bah! ¡Estoy harto! Bah, ¡Fuera de aquí, perro estúpido! Es curado, ¿no? Don Justo. Y... Llegas, no sé, otros... Mm. De, voy a buscar al conejo porque mi voz es la de el meguñón y ando buscando al conejo para acabar con él. De, de, o bien, llegar. a que se me llevaron por la colita australandiana Por favor, ayúdenme a buscarlo y cuando lo encontremos No, ahora vamos a buscar a Dori Bueno, cuando encontremos a Dori Tenemos que decir Nadaremos en el mar Y así le vas metiendo a todos los personajes Chicos, de voy a Lince, lo queremos invitar ¿Me permites? No, es que me usted de hablar Queremos invitarlos el 15 de julio al estreno de Buscando a Dori ¿Me dejas hablar? Soy Silvia Navarro Yo soy Destiny Yo sí salgo en la película Bueno, váyanla a ver saludo a nuestros amigos de Huella Lince para que también los invite a ver la película de Buscando Adori. Ok. Voy a mandarles un saludo a. ¿Cómo me dijeron que se llamaban? Ah, ya me acuerdo. De Huella Lince. Y bueno, este. Eh... ¿En qué estaban? Es que bueno, ya saben, eh, soy de corta memoria, pero. ¡Ah, claro! Estoy siendo entrevistada por... ¡Min Silva! Ajá, el... y por... Y el... ¡Ah! Ellos vinieron conmigo a... ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya ah, me acordé! Les acordé. tenía que mandar un saludo y les voy a cantar Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar Voy bueno, a ver la película, amigos Y si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? ¡Vete a cantar! ¡Bye! Muchísimas gracias. Al continuación,